Hola amiga y amigo, desde Abaco en Red, de parte de todo nuestro equipo y junto contigo, asumimos este año 2015, construyendo nuevos retos y nuevas realidades, realidades que implican cooperación genuina y solidaridad. Sigamos caminando juntas y juntos, tal que este mensaje también es tuyo, un abrazo solidario muy fuerte, amiga y amigo, compañera y compañero de lucha. Te deseamos todo lo mejor para este nuevo año 2015. Esto significan intensas alegrías compartidas, profundos disfrutes vivenciales auténticos compartidos, sincera amistad y amor, vida colectiva, retos a asumir y alcanzar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 Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. Me gusta la gente con su energía, contagia. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. Con gente como esa me comprometo para lo que sea para el resto de mi vida, ya que por tenerlo junto a mí, me doy por bien retribuido. Y solo cuando seamos capaces de unirnos podremos crear este mundo mejor. Y no es suficiente hablar. Todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo, en el mundo educan para la competencia. Y la competencia es el comienzo de cualquier guerra, de cualquier inconformidad. Y para hablar de calidad educativa... También es importante que regresemos a nuestras raíces. Y en este sentido, en la vacunereta apoyamos la lucha de los pueblos originarios. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. No ab abandonaremos esta lucha. Pero realmente, ¿para qué competir si cooperar implica esencia humana? Y cooperar también implica calidad educativa. Calidad educativa significa inclusión e integración. Se basa siempre en cooperación genuina como eje educativo integrador e incluyente por excelencia. Y esto lo tenemos que seguir gritando por toda nuestra América. ¿Por qué vamos a callar si nacimos gritando? Y para concluir, nuestra decisión, nuestro compromiso va a seguir contribuyendo a este sistema educativo basado en cooperación genuina. Para el 2015, un paso más en este camino. La cooperación genuina se disfruta. El competir provoca celos y malestares. Le deseamos todo lo mejor para el 2015. Y es muy hermoso saber que también tú estás por aquí